Estamos ante una realidad que, que no, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero los tomadores de decisiones están durmiendo, se están cruzando de brazos y como que les importa poco no les importa nada o bueno, ellos están acomodados viviendo con ahí tras sus oficinas con aire acondicionado todo el día, tomando el agua limpia que les llega, que ahí es donde uno pues tiende a enojarse un poco verdad por la falta de respuesta.